Don Remy Conde, ¿cómo le va? Don Gringo González, siempre bien? bien, claro. Siempre, contento. ¿Qué dice de Gris? ¿No me has contado? ¿Cuál Gris? El gris, gris, gris ¿eh? de la película Gris. Ah, a ver, voy a contarte desde el principio. Una vez, en la década de los 70, a alguien se le ocurrió hacer una comedia musical en la que se contaba vida y milagro de una escuela, ¿no es cierto? De, una, de un senior class, ¿no? De los casi bachilleres. Donde, como sucede habitualmente, habían dos bandos, ¿no? Dos bandos. Eh, unos los buenos y los otros los malos, como se podrá uno imaginar. En el medio estaban las chicas bonitas, los chicos guapetones. ¿Y gris por qué? Porque era la, la brillantina, ah. la gomina, como dirían en Argentina. El, el, gel, el de, gel de, de, como de la actualidad aquí. o la cera de, para el cabello. ¿Cera para el cabello? Sí, sí, sí Está de moda la ya. cera. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Bueno, entonces, esa era un poco la idea. Entonces, en torno a eso gira la, la historia, ¿no? De la relación entre John Travolta y Olivia Newton. John, ahí mírala, mírala, ahí está. Mira, qué parejita. ¿eh? Los dos cuarentones, por cierto, que están muy bien caracterizados, parecen changuitos. Claro, y ahí está, pues, Olivia a full, ¿no? Que en, realidad, en la película no era Olivia, sino era Sandy. Sandy. Sandy, ¿sí? ¿La viste? Sí, sí, ¿Y sí. por qué no se está toda esta vuelta para...? Para que le entre al preámbulo a todas las... Yo, yo entiendo que usted quiere hablar de eso. Pero Entonces pues yo, soy, yo simplemente le di pauta ah, a que usted bueno. pueda soltar su, su, su sentir. Qué generoso. Su... Muchas gracias. Claro que sí. Dime, dime si no es bellísima en apariencia y por supuesto cantando, ¿no? Bueno, esta película hizo furor ¿no? allá por los 70s, lo hablábamos al inicio... Y ha marcado pues seguramente una generación de, de chicos que, como decía también, producto de la circunstancia política que vivía el país, no tenía otra opción, pues, ¿no? Tenías que ver esto, que era lo que te daban. Recuerdo que el 1 de enero, el 1 de enero fue estrenada esta, esta película, el 1 de enero, y se quedó en la cartelera, estaba en El Monje Campero, durante varios meses, ¿no? Creo que quedó hasta junio, julio, una cosa ¡Oh, así. caramba! Fue una de las películas que seguramente batió récords de, de taquilla y había gente que iba y la veía una, dos, tres, diez, quince veces, ¿no? Mucha gente que he conocido que ha hecho eso, ¿no? Han ido a verla varias veces y era pues un, un deleite, en Una linda comedia musical, ¿sí? Inspirada en un colegio, ¿verdad? Y bueno, con todos los ingredientes que hacen a la... a, a todo este modelo, pues, ¿no? A toda esta forma de, de los gringos, ¿no? De... Del éxito, ¿no? Tener linda pinta, tener plata, ¿no? Conquistar Consumismo, a la chica más bonita. Autos, todo, pues, ¿no? Todo cosas. lo que tiene que ver con esto, ¿no? Pero bueno, en fin, allá la, la ingenuidad de los muchachones de ese tiempo, adolescentes que hoy por hoy están seguramente o bordeando los 60 se o pasándolos ampliamente, pues ahí está, ¿no? Gris, que hizo el deleite de la, de la muchachada en ese tiempo y con esta su protagonista, Olivia, que, como decíamos al inicio también, falleció ayer a los 73 años. Tuvo una lucha contra el cáncer de mama. 30 años, eh, llevó justamente luchando, remitía el cáncer, le volvía, después le castigaba con más fuerza, después lo superaba nuevamente, en fin, un vaivén terrible que sufrió lamentablemente Olivia durante sus últimos años de vida. Era australiana, por cierto, ¿no? muchos creen que era británica, en realidad cantó una vez en Eurovisión, en representación del Reino Unido, pero ella era australiana, ¿sí? eh, nació en Australia y terminó sus días allá en un rancho en, eh, en Estados Unidos, ¿sí? Olivia Newton-John. Una figura entrañable para tantísima gente. Y hoy los periódicos, te has fijado, ¿no? Le dedican sí, sí, generosos sí. espacios, los canales, las radios seguramente estarán hoy con el tema de la partida de Olivia Newton-John. ¿Qué momento? Bueno, don Remy. Entremos en materia. Vamos en Para materia. que Gringo González no ande diciendo de que Remy Conde hace promesas que después no cumple, vamos con el sector aprendiendo algo. No puedo creer. Claro. ¿En serio? Sí, porque Muy la verdad es que usted siempre sí, dice el libro de las promesas Va, no cumplidas, No, vamos. A ver, ¿qué dice? Ya tenemos aquí en la pizarra el dibujo táctico del sistema 1-4-4-2, que es con el que vamos a estrenar esta sección del canal. Como podéis ver, es un, es un sistema el cual tiene una ocupación del espacio, posiblemente el que mejor ocupación del espacio tiene, con nuestra línea de cuatro defensores, dos centrales y dos laterales, nuestra línea de cuatro centrocampistas, dos jugadores abiertos y dos interiores, y nuestra línea de dos delanteros. Como os he dicho antes, este sistema... Su gran ventaja es la ocupación del espacio que tiene. Porque como podéis ver, todas las zonas del campo están ocupadas por al menos un jugador. Pero para que este fun sistema funcione bien, el equipo tiene que trabajar como bloque. Porque si, por ejemplo, en fase de repliegue, nuestros delanteros quedan descolgados, se crea aquí un espacio increíble. Si son los centrocampistas los que se quedan descolgados, el espacio se produce en una zona aún más peligrosa. Para combatir esto, este esquema tiene varias variantes. Una de ellas podría ser el famoso rombo, que se usó mucho en los 90, en el cual uno de los centrocampistas ocupaba posición defensiva y el otro era más ofensivo, era un media punta. Conseguíamos escalonar el centro del campo para tener cubiertos más espacio. Algunos equipos lo que hacían era escalonar un delantero, un delantero que se colocase por detrás de la referencia. De nuevo, conseguía cerrar todos los espacios. Cuando este esquema estuvo en auge, se jugaba con dos volantes muy abiertos que llegaban a la línea de fondo y ponían muchos balones. Pero en el fútbol actual, donde los equipos intentan generar todo el peligro con combinaciones por dentro, jugar así sería un suicidio. Lo que hacen los equipos en la actualidad, uno de ellos el Atlético de ha y Cholo del que hablamos la semana pasada en el canal, es colocar a estos jugadores que anteriormente eran volantes como interiores agrupando a nuestra línea de centrocampistas en la zona central del terreno de juego para que tanto defensivamente como ofensivamente se intenten crear superioridades en estas zonas del campo. Esto permite, y lo podemos ver muy bien en el Atlético de Madrid, cómo los laterales se convierten en carrileros teniendo toda la banda para ellos. Bien, ventajas de esta de este sistema táctico, la ocupación racional del espacio, las desventajas si no se trabaja en bloque, aparecen espacios entre líneas. ¿Se acuerda que usted que habíamos conversado el tema este de generar espacios y hacer coberturas? Esto va muy de la mano. Muchas veces los periodistas deportivos hablamos 442, 433 y parece el número telefónico de algo. Y tal vez muchas veces no nos entienden. Hoy hemos comprendido un poco más el sistema táctico de cuatro defensores, cuatro mediocampistas y dos delanteros, que se adecua mucho al balompié boliviano porque se tiene que trabajar en equipos que tal vez no son muy veloces. Entonces se hace unos, una dos líneas de cuatro para poder eh, agrupar y tener espacios bien, bien definidos en el campo de juego. Buenísimo. Estamos aprendiendo con Buenísimo. usted, con usted también. Buenísimo, ha quedado claro. Excelente. Bien, eh, ¿qué nos depara el fixture a nivel internacional? Y el, a nivel nacional, entremos en materia rápidamente. Esto es lo que nos depara hoy Atlético Goyenense contra el Nacional. ¿Será que juega el, el, pistolero. el pistolero y que hace unos golazos? Bueno, por ganó, lo menos los, los charrúas están esperando. Ganó el equipo brasilero de visita, ¿no? Ganó sí, 1-0. Cero, cero, sí. No la tiene fácil el equipo, el bolso ¿no? de Uruguay. La, la tiene complicada. 18 con 15 horas. El resumen todo lo voy a mostrar los goles acá, así que Buenísimo. imperdible. Independiente del Valle contra Deportivo Táchira, si le sacamos el... ¿Quién, ¿Quién ganó en el primero? Independiente del Valle. Bien, o sea, tiene la ventaja. Y Copa Libertadores, Flamengo versus Corinthians do Brasil. Las Flamengo dos, ganó de visita, ¿no? Sí, los, los dos equipos más importantes en cuanto a... a hinchada. A hinchada se sí refiere. Duda, Bien, sí ahí duda. mismo la pegamos lo que nos depara el fútbol profesional boliviano. Yo creo que lo va a hacer también la polla con, con nuestro director Juan Pastén. Ahí está, martes, Royal Party contra Oliver Ready. A las ¿Será 3. que Oliver Reddy le gana a Royal Party? Yo pongo en tela en tela de duda, ¿eh? Real Tomayapo contra Independiente Petrolero a las 18 horas en Tarija. Bilsterman contra Oriente Petrolero. Real Santa Cruz contra Dios Esto ya es el mañana. Sí, Esto el, ya es el mañana. Miércoles ¿no? a las P 3 de la tarde. Permíteme una pequeña digresión. Eh, Wilsterman con el debut del Flaco Illanes, ¿no? Alberto Illanes. Sí. Y le dejamos mucho éxito al flaco. Es un gran en, técnico. En, enseguida lo vamos a, a escuchar. Al muy flaco. buen tipo, muy buen tipo. Le agrado, a mí me encanta. Es un buen tipo, un querido amigo, ¿sí? un querido amigo. El, el flaco Llanes le deseamos todo lo mejor. Sabemos que igual, obviamente, un ciclo que comienza siempre no, no termina, le, No le ha ido bien en los dos últimos sí, equipos. Sí, en lamentablemente. Los que y salió del Tigre por razones que hasta ahora pocos entienden, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Quizás tú lo conozcas, pero bueno. Le voy a Tienes... contar una historia más adelante. A, algún rato me contarás. Bien. Bueno, decíamos entonces: miércoles, Real Santa Cruz, Strongest, Esto será a las 3 de la tarde. Sí. Tres de la tarde. Tengo mis reparos en The contra Real Santa Cruz. Ya lo voy a contar por qué cuando hablemos de The Siguiente hoja, por favor. O sea, ¿quién va a ser el puntero? ¿Va a seguir siendo el Tigre o va a haber cambio de punta? Ya lo vamos a ver más ya. adelante. Ok, perfecto. Palmaflor contra Blooming. Mañana, ¿no? Mañana 18. Eh, el miércoles, sí, a las sí. 6 de la tarde, Bolívar contra Guavirán. Aquí a las eh, 21 a 15, ¿no? 21 a 15. ¿No es 20? 2015, perdón. 20, 15. Yo, yo me equivoqué. Sí, hay un, errorcito ahí, un jalón eso. de orejas al departamento de producción de. Sí. De deportes. 2015, 2015. Bolívar, Guavirá, esto será en el Siles, el miércoles. Y el jueves se completa. Universitario contra eh, Nacional Potosí y Universitario el otro universitario contra Aurora a las 18 horas. Bien, tabla o sea, de al posiciones. O de lo que está ahí. Sí. Qué trucha. ¿Quién ha hecho este cuadro? No, está bien, solo el, el, la hora del 2015 y vamos a implementar el, el un que sistema que se... de alcoholemia, te aviso, así que te vas Tengo a cuidar. Estos cuatro vas compañeros vas que bien. me que me colaboran en el departamento a ellos de producción, todos, todos. Yo solo soy presentador. Un antidoping, más, claro, vamos a hacer, no, no sí, yo, soy, yo, que, yo ¿no? soy solo un presentador. Bien, vámonos a la tabla, por favor. Así está la tabla. Tras ocho fechas, ¿no? Diez strongs, Oliver Reddy, Bolívar, los punteros. Uno, así, dos, tres. Así va a quedar la tabla, acuérdense lo que les digo. No sé, tengo mis reparos. Así va a quedar. Campeón diez strongs. Pero obvio, pues, ¿tienes alguna duda? Se pasó de equipo. Antes era de, de Oliver Reddy a morir, ahora es strongista a morir. Yo no puedo entenderlo. lo realista, de gringo. No soy Gonzalo. a morir nada, ni, ni nada de nada. Hay que ser realista. guavirá Nacional, Potosí, Aurora, Oriente Petrolero, hasta ahí los que pienso que puedan pelear el título. Eh, le metamos en el rollo a Royal Party. Vamos al siguiente cuadro, por favor. Tiene 11 puntos, ¿por qué no? Sí. Si gana hoy día se acomoda. No, pero falta mucha pero tela no ganar, por cortar. ¿verdad? Entonces, póngales de favoritos también a Volúmen y a Real Santa Cruz. No? Tienen 11, 11 no? puntos, gringo. ¿Por qué no? No, muy, si dices muy generoso. Es usted muy generoso, sí. ya, okay. estimado gringo. Pienso que hay, hay diferencias entre algunos clubes. Bien, independiente petrolero, Ponga Póngala Wilstermann también. Tiene 10 puntos, uno menos que 11. Sí. Ahora con el flaco agarra y vas a ver, no para más. Real Tomayapo con 9, Palmaflor 7, Universitario 7 y la U de Vinto 12. No creo que la U de Vinto usted lo ponga como para pelear el título, eh, ya no, que es tan generoso. No, no, no, no, no, no todo lo contrario. ¿no? Es un equipo que está, la está pasando mal. ¿Me debes la tabla acumulada? ¿Vamos? ¿O la tienes? No, no, yo promesas que cumplo jamás. Siempre cumplo mis promesas. Ah, ah, ah o sea prom Promesas otra cosa. que no cumplo. O sea, usted me pide algo y este pechito goleador está ahí. Nos interesa lo de lo, abajo Exacto, le voy a pedir que se concentre en los últimos, digamos, seis lugares No, no, no pero más. es que tengo que ser justo, esta, es la, no información, esta es la información o sea, real, pero, del primero al décimo sexto. ¿tú, al... ¿Tú crees que el Bolívar está con riesgo de descender? No, ¿El Tigre no, está con riesgo de es descender? Que por, por favor, por, seamos serios ¿Por qué le muestro eso? Porque en base a, a esta tabla se van a definir los premios también Entonces hay personas que dicen, ¿será que le toca premio a Diez Trong? Sí, por ahora sí yo creo que más que eso, la gente está pensando, ¿será que mi equipo se va a la, a la asociación? Bueno, los cuatro que pueden irse a la asociación, Bilsterman, Real Tomayapo, universi los dos universitarios. ¿Y el Bilster también lo has puesto ahí o qué? Yo no, yo no hago los... los, los... Eh, uh, yo, yo no Diego, juego en Billisterman. Diego, te está poniendo... Pero por nervioso. favor, no, es que yo, yo no hago, yo solo traduzco lo que los datos reflejan. Tú, tú, ah, tú sabes que ese montaje es muy nervioso, ¿no? Y cuando hablan de su equipo, no, se enoja, se entonces molesta. se va a enojar mucho más de lo sí. que voy a decir en la siguiente nota. No, ni se te ocurre. No, vamos, ni hablemos de Billisterman, no, señor se director, por favor. bien, volvamos. El, el, el caso de... Yo sé que muchos eh, Billistermanistas van a escuchar y demás, pero Billisterman está en una crisis y no es de ahora. Le han entrado más de 20 millones de dólares en la anterior gestión con el señor Vargas. Más de 20 millones. ¿En qué han invertido? ¿Tienen infraestructura deportiva? ¿Tienen canchas? ¿Qué han hecho? ¿En qué han administrado 20 millones de dólares? Más de 20 no millones. tienen a Carpacho, hermano. Que no es fácil tener un técnico así. Carpacho, Fropacho, ¿cómo se llama? ¿Lapacho? ¿Cómo es el señor ese? Migliacho. Ah, Migliacho, perdón. ¿Usted, perdón. usted no lo quiere ese no, señor? No, no es que no lo quiera, sino que me olvido su apellido. Entonces, el... Le ha dado palo ayer, eh, que, que ha dicho que era un serrucho usted. No, Son sus palabras, no la mía, está grabado. No, eso no es dar palo, eso es describir a una persona en su actividad de carpintero. Bueno, descri... de serrucho, de serruchador, en realidad Bueno, describiendo la actividad de este señor, pues amigo de usted, Alberto Illanes, le tomó la palabra y dijo no, yo no voy a contar con el señor Migliacho Bien, flaco. ¿Te das Asume cuenta? el nuevo ¿Te das entrenador. Que es un tipo inteligente, el flaco. Sabe pues quién le puede serruchar? No, no, ¿Ah? no. clarito. clarito. Des, después de las palabras de Alberto Illanes, le voy a contar unas cuantas cositas de Alberto Illanes. A Tampoco es tan santo. Bien, veamos Dale. al nuevo entrenador de Villarreal. A partir de aquí para adelante. Trataremos de corregir todo lo que está mal y trataremos de encontrar un mejor equipo y de potenciar en todos los aspectos, desde lo físico, te decía, y en todos los niveles. Sabemos de que Vista en este próximo partido debe ganar, porque es lógico, está en condición de local, tiene su hinchada, tiene su gente que lo apoya permanentemente eh, y debe empezar a sacar resultados, principalmente eso. Después lo otro, la reconstrucción, yo pienso que eh, es una palabra bastante amplia, no de, de, si hacemos un análisis de, de la palabra en sí, eh, la reconstrucción es cuando algo se cayó, y hay que volver a empezar, yo creo que los jugadores están primero, que son lo más importante los jugadores, y vuelvo a recalcar, hay que encontrar el mejor nivel de ellos, de estos jugadores, para tener un man mucho mejor, progresivo, según vayan avanzando los partidos. Debemos mejorar en todo desde la organización del fútbol, desde, desde la propuesta. Eh, hoy en día eh, he visto un equipo que ha, ha habido muchos cambios. Entonces, esos cambios te permiten eh, hacer un análisis individual, pero no he visto todavía un juego de conjunto del cual quisiéramos nosotros. Te voy a responder la última parte primero. Viene mi entrenador de arqueros que es eh, Gustavo Valls de Lira. No, sigue mi letra. Se, según tengo te entendido que el, que el profesional tiene un contrato. Nosotros no somos los dueños de, de Mr. Man, pero obviamente yo tengo mi cuerpo técnico, el profesional eh, estará ahí, si, si, si está para colaborar, eh, seguramente estará, pero oh, yo tengo mi cuerpo técnico. Bien. No trae, va a contar que con Migliacho No, es que a no decir, lo puede si tiene que estar ahí, que, se que, que no lo deje Cuidado, Alberto Le doy malas noticias a ver. Están viendo la posibilidad de que sea un asistente técnico Un colaborador alguien que, alguien que lo pueda ¿Por? colaborar Porque Migliacho tiene un contrato con Bilsterman. Y además un serrucho bastante importante Bien, Bien. tú lo defiendes a Migliacho No, a no, lo, no lo defiendo no, a Migliacho no, Yo no defiendo a nadie Por, por mí, que se vaya Escucha Miglecho te llama? ¿Migliacho? Es tu, tu teléfono, no, ¿le no, habías no, puesto por, ese tono. Por, por mí, que, que Miglecho se quede, que se vaya, es indiferente para mí. Es la verdad. ¿Y qué tienes contra el Flaco Illanes? ¿Qué estás queriendo hablar de él? No, yo... ¿Te voy a contar un par de cositas? A ver, ¿qué? ¿Qué salió cositas? de 10 Stronges, no le fue bien. Volvió a Nacional Potosí, no le fue bien, estuvo buscando un equipo. Eh, ¿Y qué es, quiere decir es, eso? No entiendo. ¿Que le va a ir mal toda la vida? No, no, no, pues. no definitivamente no. Le daremos no. tiempo es, al tiempo. Es, es un entrenador boliviano, ojalá le vaya muy bien para ¿Trabajador? el beneficio. Trabajador, hay un problema con los trabajadores, miren. El técnico que le gusta trabajar, por alguna razón no le va muy bien. Hagamos doble entrenamiento en el día, en la mañana y en la tarde, listo. Los jugadores que no les gusta empiezan a jugar mal y es pecado trabajar a doble turno. Yo le digo, porque yo voy a muchos entrenamientos. Pero la razón. mayoría de, de, los, de los. ¿Pero tienen razón? Equipos, o no? ¿En qué? Los jugadores, en trabajar. Por ejemplo, si ah. decidiéramos hacer un noticiero en la tarde, por ejemplo, ¿vendrías en la tarde porque ¿Por no? Yo estoy en la noche más aquí. Solo que no en pantalla. Claro, lo que pasa es que tú ganas mucha plata. Los jugadores ganan mucho menos. <risa> Bien, el caso es que los equipos trabajan de nueve y no media. No me dejaste, ¿no? Es verdad lo que dices ¿no? no lo negaste, ¿no? ¿De qué cosa? Que, que ganas más plata que los jugadores. Ah, ya quisiera. Ah. Ya quisiera. Vamos a pedir un aumento. ¡Ey! Cuidado. Claro, voy, cuidado a, voy a contactar a los por acá, cuidado. <risa> Bien, los jugadores te trabajan te de 9 y media a 11 y media. ¿Te está llamando? Creo que dos te... horas. ¿Te está llamando? Y en la tarde está ya no trabajan. En la noche, peor. Entonces hay muchos que se dedican a ir a la misa por la noche. Claro. O tener importante. actividades extra. Por eso está es bueno. que el baloncillo boliviano. Y hay técnicos que dicen, vamos a trabajar doble turno y le, le empiezan a hacer camarillas, a perder, si no pregúntenle a Alberto Illanes o a, a Villegas, o en fin, al, al que se anime a hacer doble turno, el equipo empieza a perder mágicamente y luego viene otro entrenador que les da solo un turno y empiezan a ganar todo. Bien, eh, uno de ellos fue Bolívar. En su momento a Bolívar le hicieron eso, estuvo por, por el tema del tricampeonato. Y luego el técnico Villegas dijo, vamos a trabajar a doble turno Y el equipo empezó a perder, perder, perder, perder Perdió el tricampe tricampeonato Y en fin, eh, son las cosas de nuestro fútbol Bien, hablemos de Bolívar a propósito de, de Ya equipo. llegó, ya volvió de su gira europea Usted que está muy contento por la gira europea Pero no, no sabes cuánto Contento el chocho de la vida Dejar el torneo boliviano y decir, bueno, ninguneo el torneo boliviano y hago el Pero torneo si son campeones, ¿qué más van a ganar? Al gringo González se agrandó. Bien, volvió Bolívar. <risa> Veamos detalles. Dos amistosos en Europa que a Bolívar le han costado muy caro. No solo por la lesión de Chico da Costa, el alejamiento de Graney y Bruno Miranda, sino también porque en el torneo local han quedado relegados. De nueve puntos posibles, solo han sumado uno: el empate con Palmaflor, la derrota contra Die y Nacional Potosí. Han perdido la punta de la tabla de posiciones. El líder, Die Strongest, le saca ocho puntos de ventaja. Sí, yo lo que creo es que mientras las matemáticas den, no tengo dudas que todo se puede revertir. Obviamente, eh, cuanto menos fechas van quedando y más puntos haya de diferencia, por más que las matemáticas den, va siendo más difícil la posibilidad de revertirlo. Eh, pero ahí nos encontramos en una situación que todavía hay mucho tiempo, va a pasar de todo en el campeonato y tenemos una fe ciega de que vamos a dejar todo para intentar revertirlo, eso no, eso no hay dudas. Bolívar con muchas modificaciones. En principio eran las lesiones en la zona defensiva. Ahora se suma Da Costa, el alejamiento de Grané y Miranda. En la dirigencia ya se habla de contratar un refuerzo, aunque también se puede echar mano de las reservas, porque Bolívar juega con una. Tenemos la particularidad de que se ha conseguido una identidad de juego. Eso hace que hoy nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Eh, Quizás nos puedas preparar detalles que el rival te pueda proponer. Pero nosotros vamos a jugar de local. Eh, no vamos a tener mucho tiempo de descanso, no vamos a tener mucho tiempo de recuperación, eh, pero esto es fútbol, si te gusta jugar al fútbol hay que entrar ahí, agarrar la pelota y, y tratar de hacer diferencia para sacar un resultado positivo con un, con un gran rival. Bien, eh, lo de Bolívar, que vuelven al torneo local, ya pasó el tema de la gira futbolística, dos partidos amistosos, el primero frente al Boavista, que dicen que se ganó, pero en el segundo tiempo ingresó la reserva. De acuerdo. Frente al Girona, siete jugadores titulares no estaban presentes Es más, le mostré ayer el Twitter de uno de los jugadores del Girona Que decía, Uy, si con la reserva y con jugadores suplentes les ganamos Imagínate con los titulares, en fin El equipo que le gana al Boavista en Europa de visitante eh, Pues tiene que vencer fácilmente al Real Santa Cruz debiera ser un, un, un, nada, pues un paseo Guavirá, juega con Guavirá Bolívar. Por eso digo a Guavirá, sí. ¿y tú qué escuchaste? No, yo dije Guavirá. No, no, me va a poner palabras en la boca. Está grabado, gringo. Usted nunca pierde. No, no, Acepte no. que se equivocó. Guavirá, dije. Es, es, es de caballero decir, sí, me equivoqué. Es que estoy pensando en el otro equipo. No, repita conmigo. Contra... Me equivoqué. Te equivocaste. Va a seguir. Bien, el caso es que Bolívar juega contra Guavirá en el Hernando Siles. Todo da a entender a que Bolívar va a ganar este partido. No solo porque es local, sino también por el... Incluso el billete que pone en relación a lo que pone Guavirá, siempre lo, lo reitero, en ese tema de favoritismos, eh, por historia, por donde lo vea, Bolívar es el favorito y aparte que los equipos cruceños habitualmente cuando llegan a La Paz lo primero que hacen es meterse atrás y salirle al contragolpe, llegan a defenderse. Menos el equipo de Mauricio Soria, que va a dar el batacazo. Dale, Quiero verlo en La Polla, darle, porque usted, usted habla y luego en La Polla es dice opinión, otra cosa. Es un tema de conjunto La Polla, ah, ahí ah, consensuamos, bueno. ¿sí? Ojo que me sigue debiendo una yaucha. Una es verdad. Vaya uno a saber cuándo llegará la yaucha. Algún día. Algún día llegará. Bien, eh, hablemos de Die Strongs. ¿Por qué le digo que para Die Strongs va a ser complicado eh, jugar en condición de visitante? Porque habitualmente eh, con el anterior técnico le iba bien. Se metía atrás y iba el contragolpe. Con este técnico que tiene una, un juego propositivo probablemente no le vaya a salir las cosas ante un rival que es Real Santa Cruz, que habitualmente lo ha complicado, sobre todo el último año. Los gualdinegros se acordarán que es ahí donde perdieron el título. Más detalles. Desde la llegada del entrenador El Pampa Viaggio, en Andy Stronges ha mejorado el porcentaje de gol. Jugar con dos delanteros centro ha hecho que Enrique Triberio mejore su performance. Así es, eh, están llegando los goles, están, se están creando situaciones, eso tiene que ver con el funcionamiento del equipo. Y bueno, hay que seguir de esa forma para, para que bueno sus jugadores o los mediocampos... que que nos toque jugar, y podamos tener las chances para concretar. El miércoles a las 3 de la tarde, el Tigre visita Real Santa Cruz, un estadio que los Waldinegros se acuerdan muy bien. Sobre el rival de turno, mucho no se ha podido estudiar, pero se sabe que no será un escollo fácil. Que bueno, todavía no hemos visto, no hemos visto mucho, ¿no? Porque bueno, recién jugamos ayer, pero ya en el día de mañana, ya seguramente vamos a, a estar viendo, sabemos de sus jugadores que tiene jugadores muy, muy punzantes, muy rápidos, entonces hay que tener mucha precaución en eso y bueno, ya lo vamos a ir analizando mejor cuando, cuando lleguen los días. La mejor defensa es un buen ataque. Los atigrados buscan anular a los leones blancos del Pajonal con la posesión del balón y generando juego ofensivo. Caso contrario, la defensa waldinegra se verá las caras con los dominicanos Jairo Jan y Dorni Romero. Sí, así es, así es. Sabemos y tenemos presente eso de que tiene su delantera con jugadores rápidos, veloces, muy, muy directos. Entonces hay que, hay que estar atento en eso, así que ya se va a ir, ya se va a ir viendo y trabajando. Bien, partido complicado para Die Strongs. Lo, más de uno se acordará que con un, con un equipo que Die Strongs, literalmente ganando, era el campeón. Y Real Santa Cruz, un equipo de medio pelo, le terminó quitando el título al plantel Atigrado. Así que es una revancha para los stronguistas. Usted que es stronguista ahora, se acordará muy bien. No, perfectamente, el, me acuerdo todo. Era, era el octavo campeonato que Die Strongs pierde, literalmente, de las manos. Usted lo ha dicho, doctor. No, solo llevo un gato. Tengo pinta de doctor. Soy bien parecido, pero no tengo el doctorado. ¿Bien parecido a quién? A mi papá, ah, a mi mamá también. Pero el, el caso es que no, no tengo el doctorado. Yo soy un licenciado más, algunos diplomados, modestia aparte, pero no hice el doctorado. Cuando haga el doctorado, me podrá decir doctor. Muy bien, licenciado. Gracias. Dígame, licenciado. Es un placer con la información deportiva. Ya que... Esto nos trajo José Miguel, por si acaso. De Sucre, él estuvo en Sucre. Ah, qué belleza. Fíjate vos, qué interesante, ¿no? Han hecho un chocolate en homenaje al, al Independiente, ¿no? Vamos a hacer un chimito. Primer plano, vamos. ¿Sí? si quieres sí. mostrarlo aquí. Puedes centrarte. Ahí, ¿no? Perdón. Mira, chocolate del Inde. ¿Habrá el chocolate de Bolívar, el chocolate de Die Strongest, el de Oliver Ready Buena pregunta. Hay que ir a Sucre. Hay que ir a... ¿Perdón? Hay periodistas de Bolívar. ¿Hay periodistas de Bolívar? No te creo ¿Quién, por ejemplo? la verdad tira un nombre Un montón Pero, por ejemplo ¿Tú sabías eso o no? Te está dando una primicia Sí, porque bueno Porque periodista El Tigre es un kilo aquí, por ejemplo No, no, no, no digo, Usted que siempre no, no, Se ha no, declarado aquí, hincha, digo, hincha no, no que tú He dicho Mira, aquí, El, por el caso es eh, sí. Y es muy cierto Sí Uno que le gusta el deporte Le gusta el fútbol Primero es hincha Ahora Si te gusta tanto el fútbol Y lo haces tu modus vivendi Es porque te gusta más Que un hincha entonces yo pienso que todos los periodistas tienen un color, que algunos busquen ser eh, transparentes, eh, que busquen ser objetivos, no, no parcializarse, que es parte de, de lo que aprendemos en la universidad también, entonces algunos lo ocultan, otros no lo ocultan, otros se les sale más, otros no se les sale tanto, en fin, entre gustos y gustos. Yo que pensaba entregarte el chocolate, pero tras lo que acabas de decir, no te lo voy a entregar. No. Lo voy a compartir ¿Pero le, le cambio mi llaucha por su chocolate? ¿Dónde está la es yaucha? No, Usted tenía que darme la yaucha ah, a mí cuando ayer. Cuando aparezca la llaucha aparecerá el chocolate. No podemos hacer ese negocio. No, ya, ¿ha realmente? entendido lo que quiere hacer el gringo González? O sea? Trae la llaucha y te doy chocolate. Pero usted me debe la llaucha a mí y yo no le debo la llaucha a usted. Pero ¿Dónde está la llaucha, No la veo. Pero ah, usted bueno, tenía no. que traer. Ya, nos ponemos de acuerdo en el corte y después vemos qué hacemos. Estamos yéndonos a una pausa, ¿sí? ¿Qué? ¿Otra vez? Pero eres reincidente, ¿no? <risa> eh, ¿Qué es ese patentado? patentado? ¿Qué? ¿Quién, es ese? ¿Quién es ese señor? O sea, aquí Remy Conde es lo que cuenta.